Hola guachines, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y estamos en otro video nuevo del canal y hoy les voy a enseñar cómo aprovechar estas nuevas ofertas de Steam. Porque si no tenés mucho saldo, podés aprovechar estas nuevas ofertas y poder conseguir más saldo del que tenés. Así que no te muevas de ahí, que ya empezamos. Antes de arrancar el video, quiero aclarar que los precios que estamos manejando son en pesos argentinos y son sin impuestos, ya que lo vamos a abonar con nuestra cartera de Steam. Y si no tenés saldo en tu cartera de Steam, no te preocupes, deja tu like, un comentario, suscríbete y vas a estar participando por una de las 5 copias del juego que está apareciendo ahora en pantalla para que puedas arrancar a farmear muchos cromos. Y ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es abrir Steam en un navegador. Vamos a la parte de abajo donde están los juegos destacados, acá podemos ver las promociones, podemos poner ver más o promociones. Una vez en esta página vamos a bajar un poquito más y en esta parte vamos a darle un clic a la derecha. Aquí podemos ver las ofertas de toda la semana. Estas ofertas van variando todas las semanas, así que aprovecha cada vez que haya una oferta porque podés farmear varios cromos. Aquí en la derecha tenemos los filtros. Vamos a filtrar por juegos, vamos a filtrar por las características que va a ser de poner cromos. Les recomiendo que dejen seleccionada la opción que dice Ocultar artículos ignorados para que la próxima vez que haya ofertas, directamente los juegos que vamos a ir ignorando, porque sabemos que no sirven para farmear, ya no aparezcan en la lista. Luego ponemos el precio más bajo y vamos a ir viendo cuáles son los juegos que sirven y cuáles son los juegos que no sirven para farmear. ¿Cómo vemos esto? Les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario un link directo a la página que vamos a estar utilizando para ver todos los cromos que salen. La página es Steam Card Exchanger y ahí vamos a poder ver todos los cromos que nos dropea cada juego. Primero seleccionamos un juego. Verificamos que tenga cromos para obtener y que no están bloqueados. Vemos el precio del juego. En este caso es un poquito más de 7 pesos. Y listo, copiamos el nombre y vamos a la página a buscar sus cromos. Aquí podemos ver que los cromos totales del juego son 7. Eso nos quiere decir que los cromos que nos puede dropear por jugarlo son 4 Ya que los cromos que se dropean son la mitad del número siguiente a un número impar Es decir, en este caso son 7, el número que le sigue sería 8 para hacer par Y la mitad de 8 es la que nos va a dropear Si fuera 5 sería 6 y nos va a dropear 3 Igual no se preocupen por esto, esto es muy fácil y ya se lo van a aprender Siguiendo con el juego y los cromos, vamos a ir viendo cromo por cromo abriéndolos en distintas pestañas, vamos a tocar en la parte donde está el precio y vamos a abrir una pestaña directa al mercado de este Aquí podemos revisar los precios Siempre fíjense porque esto es muy importante ya que hay cromos con un valor inferior a un tercio del precio del juego ¿sí? Es decir, aquí van a dropearnos cuatro cartas ¿sí? Son 7 los cromos totales del juego Así que mínimo 5 de los cromos tendrán que valer entre 2 pesos con 80 y 3 pesos. Aquí vemos que los precios no superan los 2,90 con 90 y la mayoría son de casi 1 peso con 90 1 peso con 50. Así que mi recomendación es que no se arriesguen con estos juegos. Así que este juego yo lo voy a agregar en mi lista de ignorados. Aquí probaremos con otro juego. Y vamos a seguir la misma mecánica, vamos a ver si están los cromos activados, recordemos el precio del juego y vamos directamente a copiar el nombre y buscarlo en la página Steam Card Chip. Revisaremos cromo por cromo, en este caso este juego tiene 9 cromos, así que un número más arriba son 10, la mitad es lo que nos va a dropear, en este caso son 5 cromos dropeables como pueden ver este juego tampoco tiene buenos drops en cromos así que yo lo voy a ignorar no me voy a arriesgar gastando el dinero que no voy a recuperar vamos con otro lo mismo verificamos los cromos vemos el precio copiamos el nombre y aquí vamos a revisar los cromos uno por uno aquí podemos ver que hay cromos superiores a 2.40 4 pesos más de 3 pesos hay uno de 7 este sería un juego óptimo para poder farmear Así que vamos a agarrar la calculadora Y vamos a sumar el precio de los cromos más bajos Es decir, vamos a agarrar el de 2 pesos y los de que valen 3 pesos Porque serían 3 los cromos dropeables Y vamos a ver que por mala suerte por ahí nos toquen estos 3 que valen menos Si nos llegas a tocar uno que vale 4 o uno que vale 7 Estaríamos en profit directo ya que daría mayor la cuenta es decir, si nos toca el de 4 y después nos toca 2 de 3 o 1 de 2 y 1 de 3 estaríamos superando el valor del juego tendríamos que tener muy mala suerte para que nos dropee 3 veces el de 2 pesos y sé que no lo mencioné antes pero hay juegos que tienen los holográficos así que el valor de los holográficos sabemos que es mucho mayor al de un cromo normal es muy baja la posibilidad de que te toque, pero bueno, siempre hay una posibilidad. Y algo que estuve viendo es que hay gente que quiere asustar a los nuevos farmeros. Stop it. gente que consulta que es farmer cromos y hay gente que le dice... Shut the fuck up, you cat no. No lo hagas, no lo compartas, no compartas los juegos que estás farmeando porque el valor de los cromos va a bajar demasiado. Y no es tan así, sí, puede bajar unos centavos, pero no tanto como para dejarlo inservible al farmeo, ¿sí? así que no se preocupen. Yo mismo quería hacer una lista de los juegos que yo compré para farmear, pero quiero que el video tenga mucho apoyo, que lo compartan, que likeen, que dejen sus comentarios y se suscriban. Repitiendo con esto, pueden ver en todos los cromos las estadísticas de la venta, ¿sí? En qué momento subieron, en qué momento bajaron. También podemos ver que el día 11, que fue cuando empezaron las ofertas, en muchos de los cromos el precio se disparó. Luego bajó, pero eso es normal, se tiene que normalizar. Pero muchas veces se puede vender el cromo en sobreprecio. Vas a tardar un poquito más, pero puedes llegar a venderlo. Y eso sería todo sobre la parte de compra, ¿sí? Así que van a ver que mientras más juegos compren, más ganancia van a tener, ¿sí? Porque va a haber muchos cromos que pueden llegar a salir los más caros. Y eso me ha pasado. He conseguido holográficos que han valido 20 pesos y no 5 pesos como sus cromos normales. Así que en esas partes te haces un gran profit. Ahora, una vez que encontrás un juego que va a ser bueno farmearlo, no lo vas a comprar de inmediato vas a añadirlo a tu lista de deseos para no perderlo ya que seguiremos buscando juegos antes de comprar porque siempre hay alguno que es un poquito más caro el farmeo es mejor pero te gastaste el dinero en uno de 7 pesos y decís me quiero cortar las pelotas, voy a romper la computadora acá podía haber ganado 50 mangos y en este estoy ganando 2 miserables pesos y una vez que tengas todos los juegos comprados vas a descargar esta aplicación que es IDLE MASTER EXTENDED en su versión 1.7 Es muy fácil de utilizar lo único que tienen que hacer es descomprimir el archivo van a la carpeta y abren la aplicación de IDLE MASTER ponen ejecutar no va a haber ningún problema y les va a abrir esta pequeña ventana por defecto van a estar deslogueados así que lo único que tienen que hacer es iniciar sesión aquí no es necesario que pongan sus datos basta con ir al botón donde dice Quick Login y ya estaría funcionando como pueden ver mi cuenta ya se vinculó así que lo único que tienen que esperar es que reconozca todos los juegos que tienen en su biblioteca y listo, mi recomendación es que lo dejen toda la noche ya que va a tardar un rato no se preocupen, no los pueden banear por esto, es como si estuvieran jugando todo el tiempo básicamente el programa emula como si ustedes estarían jugando en Steam pero cuando ustedes estén aileando o formeando de la forma que le quieran decir les recomiendo que no abran ningún juego. Y listo. Otra recomendación es que vayan a Steam. Y en la parte de amigos y chat. Pongan su perfil en invisible. Ya que nunca falta el amigo que está mirando toda nuestra actividad de Steam. Y va a ver que estamos jugando un juego que se llama hentai. Lo va a buscar y va a decir. ¡Fua! Mira qué juego está jugando este chabón. jaja ja, qué pajero que sos y te va a empezar a bardear. Así que mi recomendación es que lo pongas en invisible. También si querés poner tu perfil, eh, la parte de biblioteca, en privado. Para que nadie vea todos los juegos hentai que tenés en tu biblioteca. Porque no vaya a ser que te quieras levantar una minita a través de algún juego online y mire tus juegos y va a ver que tenés todo hentai. Y bueno, eso sería todo el video de hoy. Así que si les gustó y si les sirvió, les pido un like y un comentario. También suscríbanse para no perderse los siguientes videos. También no olviden seguirme en mis redes sociales. Nos estamos viendo chicos, chau chau.